Hola, esta es una prueba usando, haciendo una grabación usando Boco Screen para capturar eh, la webcam al mismo tiempo que la pantalla, y Kimon para mostrar las teclas que esté presionando. Vamos a hacer una muestra de qué se puede hacer con ESCAPE, que es un programa de ilustración vectorial. Es parecido a Illustrator y eh, hace algunas funciones como otros programas como Corel, aunque tiene algunas características que es diferente. Trabaja de a una sola hoja por vez. Pero trabaja en un formato que es estándar eh, muy común en la web. Es SVG. Y permite hacer, entre otras cosas, presentaciones interactivas. Eh, generar documentos PDF. Generar archivos para gráfica digital, etc. Es un programa que les permite dibujar a mano alzada. Utilizando beziers o forma, usando formas geométricas. La combinación de estas, por ejemplo, pueden tener dos figuras. Seleccionar las apretado shift y hacer control más y hacer una figura que ahora es una forma poligonal, que es la suma de esas dos. Pueden incorporar texto, manejarlo, escalarlo y tra seguir trabajándolo como texto. O todas las, todas las formas las pueden los, convertir a trayectos. Desagrupar. Y ahora pueden modificar cada letra como si fueran nodos también. También pueden trabajar colores de relleno y de borde. mantengo apretado GIF, eligen el borde. O si abren el panel de colores, acá tienen información. Tienen que elegir tanto el color como la transparencia. En el trazo lo mismo. Pueden elegir el color. La transparencia del color. Y en mi estilo de trazo pueden elegir el tipo de trazo. Y el tipo de terminación. Si hacemos una línea podemos necesitar... Que el trazo termine de manera recta, de manera redonda, o extendido. Y la manera en que trabajamos los, las esquinas depende de lo que queramos dibujar. Es una herramienta que les da mucha libertad para dibujar lo que quieran. En este por defecto te hace una hoja A4, pero vamos a propiedades de documento y podemos generar... Elegir en el formato que quieran. O pueden exportar la hoja, o solo seleccionar estas versiones y ex exportar como una imagen solo lo que esté seleccionado, la página, o todo lo que esté dibujado en la hoja. Por defecto exporta formato PNG, así que si tienen que crear otro formato MoJPG eh, pueden convertirlo con GIMP, que es otro programa libre que está disponible. Y si ustedes van a guardar una copia, tiene toda clase de formatos. Por defecto, el formato PDF es un formato muy pr práctico para llevar imprenta. Eh, si no, convierten como una imagen y lo llevan como un archivo PNG que no pierde calidad.